Rabito, rabito, rabito, ya levántate, levántate de esa cama, ya estamos aquí con los panas Ya estoy loco, ya estoy listo Dale papu, necesito que recargues todo lo que tú puedas del del vehículo loco Porque ya, ya estábamos para darnos un one y one a ver, Uy, a ver cómo me haces trabajar eh, Bro bro mira este compañero que, que nos está ayudando a andar <risa> Nos está Nos está chocando el puto Sí, nos estaba dando un empujoncito, dale papu. Es que, es que, loco, no corremos nada. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Un vehículo de... ¿Tenemos lentos? lo resistente, bro. Resistente. Eso, eso, eso es verdad, eso es verdad. Antes que nada, quiero darle las gracias a War of Tan por patrocinar este video. War of Tan es un juego gratuito para PC con más de 100 millones de jugadores de todo el mundo. Puedes manejar más de 600 tanques altamente detallados y realistas. Entre ellos están los tanques destructores. De Tanques medianos, ligeros y pesados En Worotan puedes rodar por lugares abiertos Escalar colinas, escaullirse en bosques Atravesar desiertos Y puedes elegir las zonas en las que jugarás Ya sean urbanas e industriales Y 40 escenarios más, papu Además puedes ganar experiencia, modificar y mejorar tu tanque Y así crear tremenda bestia para enfrentar a tus oponentes Está increíble, no te lo puedes perder En la descripción del video te dejaré el link directo para que descargue este magnífico juego Y eso no es todo, si canjeas el código Tankmanía Puedes obtener 250 50.000 en crédito 7 días de cuenta premium Y lo mejor Puedes obtener el tanque premium de Y 3 tanques de alquiler para 10 batallas cada uno En verdad no puedes perderte este increíble juego ¿Qué esperas? descárgate ya ¡Por of Vale Ya, ya Aquí, aquí compañero Que por aquí ya veo enemigos A ver por aquí Va, va, va, va, va Ten cuidado Vale, vale Por aquí Ok Tenemos que acercarnos un poquitico más Uy uh, ya están derrotando a uno Vale, ok Ya ¡Oh, su madre! ¡Vice ese misil! Bueno. ¡Qué sí, loco! ¡Nos pasó cerca! ¡Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale! A ver, a ver, por acá. Por acá se ve algo, eh. Por aquí. Pero no sale, ¿eh? Es que son camperísimos. Míralo, míralos, míralos, míralos. míralos. Son unas ratas, bro. Nos están esperando para así ellos tener ventajas, ¿sabes? ¿eh? Que es que está, está campeando. Está como que detrás de una roca y no le puedo dar, bro. Eh. A ver, a ver, a ver. Pues creo que estamos aquí muy expuestos y ¿Si viene más no, no no no tenemos que reunirnos con... Nos marcaron rabito Retirada, bro. no cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, pero por ahí no dale dale dale toda marcha toda marcha tenemos que irnos por el por el centro rabito por el centro Porque dale por dale no. por el centro por el centro por aquí, ahí con no, nuestro aquí equipo. No. Okay, rabito ya por fin después de mucho ya ya estamos aquí tenemos que escondernos por aquí por los arbustos donde no nos vea y vamos aquí a campear un poquitico, ¿eh? Hay que buscar enemigos, mira suya vale. lo que hagamos la misma que ellos hacían de campear Por allá hay uno, pero ya como que lo están derrotando Y no alcanzamos a ver Tenemos que acercarnos un poquitico más en otro lado Porque aquí no vemos nada, no vemos nada Tenemos que irnos, pero por los arbustos, ¿eh? Para que no nos vean ni nada a ¡Dale, ver, loco, vamos, dale! Vamos, ¡Vamos! ¡Oh, yo creo que tenemos que ir a la base enemiga! ¡Tenemos que ir hasta la bandera! ¡Vale, vale, vale! Sí, llegando. Que... ¿Oh? ¡Vamos, claro, vamos, claro. vamos! Esto, esto tenemos que, que conquistarle así como Como, como mi madre conquistó a, a mi padre, porque mi padre no fue <risa> <risa> Bueno, vamos, vamos, vamos Papu, vamos, aquí está el compi oh. Mira, el compi se está regresando eh. Es que, es que, a ver, no siempre te tienes Que tirar a, ahí de una Tienes que también retroceder cuando Cuando sea posible Ok, ok Vamos a por todas Vale, vale, vale, ahí hay uno En la base de ellos hay uno a ver, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Pero pero loco, échale échale más más más más potencia a esto porque no es no gasolina, ganado. ¿no? Es que es todo lo que va loco, pero es que lo bueno de ser lento es que somos muy resistentes. Lo, lo meten en una mosca y, y nada, nada. Es verdad, loco, mira eso, loco, sale bastante humo Es que es que sube con fuerza, mira, mira, mira No, no, no ¿qué es esto, loco No, el panita no puede Es verdad, ya, ya si sí, ganamos esto te, Tenemos que, que, que pedir otro Porque la verdad, esto, esto no me está gustando Uy, uy, uy, a ver, a ver Vamos a esperar a este de acá Va a salir Vamos, vamos, va, va, va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, ya lo derrotaron Lo derrotaron, papu bueno, vamos a la base de ellos ¡Ya nada más queda uno! ¿Dónde está el último? ¡Vamos a por el loco que sea nuestro! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Dale! ¡Dale! Ustedes pueden, papu yo, yo voy a la basecita de ellos Vamos a capturarle Vale, vale ¡Ah! El equipo ya está capturando ¡Mira, arribita sale! ¡Está uh, capturando! ¡Muy buena, muy buena! ¡Oh! ¡Loco, pues creo que no alcanzamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Eh, <risa> ya, ¡Ya! ¡Ya mis compañeros van a tomar su base, eh! Es como que somos tan lento, no no hemos hecho tema. nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Derrotaron al último! ¡Hemos ganado, papá! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Eso significa, vamos a ser ascendidos y vamos a cambiar esta cosa que, que no me gustó como andaba loco ¡Ah, Rabito, aquí estamos! ¡Por fin nos ascendieron a otro tanque! ¡Mira, mira qué guapo, qué grande y qué espacio tenemos adentro! ¡Está bueno, loco! ¡Está tremendo! Ahora sí, ahora sí, papá, ahora sí. Es que claramente no habían dado ahí eh, eh, uno todo feo. Y pues bueno, ya ahora sí, estamos un poquitico mejor. No es de lo último así super potente, pero está mejor, eh, está mejor. No, tenemos que rodear, loco, tenemos que rodear y, y llegarles de sorpresa. Uy, espera, uy, no, no, loco, no, no, no, no, no. no, no, no. A la izquierda, que izquierda, a la izquierda, A la izquierda, Vale, vale, tenemos que escondernos, bro, tenemos que escondernos. Ok, ok, ok, aquí, aquí, en este puesto aquí. Lo ves, lo ves, ese de ahí, el de rojo vale, ese vale, me está vale, disparando vale. vale, es que no lo alcanzó a ¿eh? ver porque ya se metió en los edificios Tenemos que acomodarnos un poquitico Oh, ya se derrotaron Ah, no, no, no, se escondió, se escondió Vale, hay que meternos en arbustos también Oh, mira, por ahí hay otro mira, a lo si lejos tenemos uno Hay otro a lo lejos, hay otro a lo lejos Loco, vale, vamos no, a por no, ese, loco Bro, bro, se están apareciendo, basta yo voy con los compis, con los compis y atacamos ese Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos que no nos den el de por allá Ok, ok, ok, aquí estamos, chill, vamos, vamos, vamos, vamos rápido Uy, no, aquí destruyeron a un compa, bro Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ese, ese pero tienes que apoyar, bro, tenemos que apoyar okay. Vamos, vamos Ok, ok, pero espérate, yo me, me coloco un poquitico con ellos porque ya vienen los enemigos Así vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos No, no, no, no, no, no, no. ¡Rabito, rabito! Por detrás, Kipley nos dieron por detrás, nos dieron por detrás Ten cuidado, ten cuidado, Capley, ten cuidado, ten cuidado Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Estamos rey, Ya estamos aquí con el compa, ya estamos aquí Ok, aquí no pasa nadie Papu, esta es nuestra base y aquí no va a pasar nadie Vamos a apoyar un poquito Vale, vale, arribita, yo creo que ahí ya podemos ver No, un poquitico más, un poquitico más Ahí, ahí estamos Dale, Rabito, dispara Dale. Ahí estamos, le dimos, le dimos Ok, ok, ok, escondenos Nos escondemos y le damos Vale, vale, vale, vale Ahí está, ¿dónde está? ¡Uy, no dieron, no dieron, no dieron! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, papu, cuidado, cuidado De mucho cuidado ¡Uy, uy cuidado. estamos a muy poco! ¡Repara, repara, loco, repara! ¡Bro, bro, bro! Ahí estoy estoy reparando, reparé, repare, repare Así que, ¡cuidado! Bro, ¡Bro, bro, bro! ¡Repara rápido que nos quedamos sin movimiento! Vale, ahora sí, ahora sí Retrocedemos, retrocedemos un poco Porque nos están dando... ¡Uy, su madre, loco! ¡No, loco! Cuidado. Mucho cuidado, ten mucho cuidado Nos tienen muy rodeados, ¿eh? Yo creo que esta, no sé si vamos a salir vivos Pero vamos a intentar, vamos a intentar A ver, vamos a apoyar a este compañero ¿Dónde está tan ¿Qué aparece? Pero es que mira que rata. rata Ahí está, ahí está apareciendo Se esconde, es que, es que Es que se esconden los sucios, ¿eh? Creo que estamos pero, jugando no, a, que va a aparecer por Ahí ahí está ahí está, ahí está, ahí está ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, ¡No, no, no, no! ¡Se nos pasó la madre, no! A ver, vamos, vamos, vamos, vamos Acá hay otro, ¿eh? Por acá hay otro Se está acercando se está acercando, se está acercando Vale, vale, nos sirve, nos sirve porque él no se espera que sumemos más No se espera que sumamos bastantes Ok, ok, vamos a, a aquí a reparar un poquitico Estamos un po... estamos escasos, eh De... de... de... ¡Eh, de no una, se una, una, por una. detrás, Kempli! Vale, vale, la derecha, la derecha veo uno ¡Dispárale! ¡Ahí está! Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena Ok, aquí hay uno que tiene 90 de vida ese, ese, este viene a por nosotros No, no, rabito que lo dispara, que lo dispara, rabito, bro. rabito, rabito, rabito Cuidado, cuidado, vale, me voy con los compi, Me voy con los compi, me voy con los compi. Ok, esto, esto está difícil, eh Ahora sí se puso a difícil, mejoramos tanque Y se puso difícil la cosa Ok, aquí vamos a apoyar al compi Es que no se ve de acá, eh No se ve, no se ve pero Mejor al otro, mejor al otro que le estamos disparando, loco Eso es de allá. A los de allá, pero es que mira Ya se escondieron los, los ratas de coaca loco Que no se puede, otro está retrocediendo, ¿eh? se quedó sin compañero. Ahora sí ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Te quedas sin compañero y no puedes hacer nada, ¿verdad? Okay. No apareció otro. Rabito. No, Rabito. No, no Rabito. Nos volvieron a dar un tanque chafa, bro No, ¿qué es esto? Nos bajaron de rango No, mira, mis compañeros Tienen tremendo mastodonte Y nosotros aquí, pero, a ver Somos un poquitico más veloces, ¿eh? Eso eso nos sirve ¡Oh, <risa> más rápido! ¡Somos ágiles! Sí, sí, sí, mira, mira, mira, mira mira mira ¿Cómo nos alcanzamos de una? Ok, ahora sí, yo creo que la estrategia Para que no... <risa> <risa> <risa> okay, <nos> Destruir <risa> <risa> nuestra base <risa> Estamos en su base, eh Así que ya estamos aquí Uy, si subimos y por acá hay uno, eh A ver, vamos, vamos, vamos a ver Ojito que nos están detectando Ya, ¿eh? no, no, no, no ya, ya, ya, ya Ya salimos de tu Mira, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, bro Acá hay uno A darle a darle Ay, Vale, recarga, recarga, recarga Dale, dale Rabito, dale, dale No, no, ya no, no, está, no, no. Esto está. es un one igual no, Esto es un one igual Dale, rabito Si quieres jugar este fantástico juego, en la descripción está el link directo para que lo descargues. No olvides canjear el juego Tankmanía para recibir tus grandiosos premios en World Tank. Nos vemos en el siguiente video. Adiós